Hola amigos del canal, aquí estoy con mi amigo Cuesito y vamos a intentar jugar ahora que es temporada de Halloween a un juego que se llama Mom vamos a probarlo a ver qué pasa Tarea comer el Gingerbread House la casa de... De galleta, me parece que es. Vamos. Es un juego tipo PSP. Mola los juegos tipo PSP. Ahí está la puerta de salida, me imagino. Y aquí que hay en el suelo. No lo sé. Ya lo averiguaremos. Parece que vamos agachados. Somos niños, claro. Mira, aquí está la casita. Oh, la casita Ya no la hemos comido Vale, otra tarea Limpiar El suelo de la cocina Y las manchas Vale, ¿dónde están las cosas? Vamos Se oye como una musiquilla de fondo Un poco rara Dios, esto más que una bañera Parece un ataúd Por favor Ah. y que las puertas se abran al revés que me dice? esto es una habitación con una con una rana vamos a ver si encontramos la puñetera mira, ver así se tienen que abrir las puertas ah. aquí es donde dorme mamá y ahora con que limpio las cosas bueno, vamos a ver ah, mira solamente pasando por encima oh. Hop y aquí llegaré. Hop, vale. Ahora me tengo que ir a la living room, la sala de estar. No esto, la sala de estar o la cocina. Bueno, no. Es donde estábamos antes. Que hoguera más, más navideña. Ahora enciende la televisión. Encienda la tele y me vaya a la cama. ¿A cuál cama? Supongo que a la de la ramita. Huesito, ha oído. ¿Está es mi living room? Vale, estoy durmiendo. Oye, pues lo que es, se va a hasta de dormir. Pues este duerme sus 8 horas tarea correr ¿Por qué hay que correr? ¿Por qué hay que correr? Se ha apagado el fuego. Puta madre. <risas> había un fantasma, joder, que juegos más cortos y son buenísimos bueno, yo le, este juego lo tengo que valorar y te entretiene, no está mal, es una mezcla de varios juegos, el tu tu tu, que está en el canal, el de limpiar, hay varios, entonces pues le voy a poner un, un 6 sobre 10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 si sí puedo correr, pero que viene detrás mía ¡Ah! joder, qué susto da esto espero que le haya gustado el vídeo, like y nos vemos hasta la próxima